A lo largo de mi trayectoria he podido recabar ciertos tips que podríamos tener en cuenta al momento de realizar migraciones de core bancario. Eh, esta sería nuestra agenda, la cual es, les voy a ir comentando eh, de poquitos. Como primer eh, punto, eh, yo considero que los alcances iniciales deben tener un, un criterio a nivel de directorio, un criterio a nivel de todas las... Eh, todas las gerencias en cómo vamos a empezar este proyecto antes de empezar a ejecutarlo, ¿correcto? Y nos encontramos en la interrogante asociada a qué necesitamos. En, en, ese, en, en, esa, en esa pregunta, yo planteo cinco eh, categorías. La primera, ¿qué voy a hacer con las personas? ¿Qué necesito? Necesito un proveedor, ¿qué proveedor necesito? ¿Qué levantamiento de información es necesaria para poder hacer este cambio? ¿Qué tecnología tendría que elegir para poder aplicar el cambio? Y el tiempo y control. ¿Cuáles van a ser mis criterios de aceptación? Y en base a qué, yo voy a, eh, yo voy a poder medir mi avance y demás. El, el cambio de tecnología, las apps y el bombardeo de, de diferentes aplicativos que, que ahora se, se están realizando. Eh, nos obliga, nos obliga a que no solamente sean las empresas tecnológicas las que tengan que cambiar, sino también todas las, eh, todos los negocios. Y los bancos, pues no son una excepción, ¿no? gracias a todas las apps que, que tenemos a nuestro alcance. En ese orden de ideas les comento acerca de las personas. Eh, en la mayoría de proyectos se recomienda, tanto técnicas como funcionales, elegir una porción. Por decir, si sí, el 100% de, la, eh, del, de los trabajadores eh, debo elegir el 30%, pero ¿de quiénes? De los mejores. ¿De los mejores para qué? Para agilizar ese proceso de cambio y que no se puede extender eh, eh, más del tiempo planeado. ¿no? Capacitaciones. No solamente voy a necesitar a la persona, sino también tengo que realizar capacitaciones para que eh, se preparen para ese cambio, porque de repente ahora hacen tres cosas y con el software van a hacer una. ¿no? entonces ese cargo va a tener que absorber otro cargo más y, y cambiar el enfoque de visión eh, con el cual venían trabajando muchos años ¿no? y también preparar planes de compensación las personas trabajan en base a motivaciones ¿no? esos planes de compensación podrían estar asociados pues, a, a eh, una compensación económica compensación de vacaciones, viajes, premios, etc. ¿no? eso ya, ya lo define la la empresa. Ah, como probadores de cambios tecnológicos y de, en, este, en este caso de core bancarios, he podido conocer a Bantotal, he podido conocer a Topaz y también parte de Covis Corban eh, Bancario. Este, este lo vi en Colombia, es muy usado por allá. Eh, Topaz lo vimos en algún momento para un proyecto, pero luego se desestimó. Lo he visto también en otros proyectos en Colombia y bueno, Bantotal que está en, en toda Latinoamérica. Eh, como tecnologías que soportan a estos proveedores, está, por ejemplo, AS400, está eh, como gestor de base de datos Oracle, eh, otro gestor de base de datos que es el SQL Server, bueno como servidor de aplicaciones de IBM, tenemos a Westfield, el famoso WAS, y eh, Oracle también tiene su servidor de aplicaciones que puede soportar esas tecnologías, que es el WebLogic Server. No soy vendedora de estas tecnologías, pero eh, más o menos es, es una visión general lo que, lo que les estoy mostrando. ¿no? Y como tiempo y control, eh, yo recomiendo que todo el proyecto se debe mover ese avance o, eh, y ese control de los directivos, gerencias y personas responsables en base a criterios de aceptación para ir marcando sobre cada hito de avance el eh, ¿cuánto más nos estamos a, a, acercando a, esa, a, a ese objetivo? ¿no? Aquí planteo cuatro, cuatro variables, que es el porcentaje de cobertura, la correctitud, la densidad, la confiabilidad. Sí está asociado esto necesariamente a pruebas y a seguimiento, ¿no? Seguimiento desde el punto de vista del proyecto, cuáles son los hitos que vamos a ir eh, avanzando, cuáles son los hitos que vamos terminando, y con qué eh, criterios en base a, a estas eh, mediciones nos vamos quedando ¿no? en cada hito para, para ir eh, controlando el avance. En el progreso ya, o sea, en el proceso ya de la migración, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿no? Tenemos que, hay que ejecutar ciertos planes. Por ejemplo, dentro del, del plan de trabajo que se ejecuta para, para un proyecto de migración como tal, hay algunas pautas que he podido comprobar que son muy valiosas, como son el uso de, del tablero Kanban, el cual sirve mucho para atención de incidencias y para desarrollo de software. ¿no? Para atención de incidencias en las dailies, eh, bueno, separan ahí las, las personas eh, que tienen, por ejemplo, las incidencias más críticas ¿no? y comentan cuál, cuál va a ser su su emprendimiento para ese día y qué trabas pueden tener ¿no? en, en proyectos como el, que, como el que se está desarrollando en este momento, como el que les estoy presentando, es muy valioso que la información la tengamos visible para todas las personas del proyecto. ¿Por qué? Porque el, la pauta del avance del proyecto lo va a marcar cuánta correctitud y cuánto avance de desarrollo tenemos en base, en base al objetivo, ¿no? algunas herramientas también de diseño de pruebas eh, y de avances de cuánto vamos probando, eh, por ejemplo, el Teslin, tenemos AIRA, uh, para el registro de incidencias, no solamente, de, no solamente hablando del de personal de el personal Cuba, sino también a nivel de toda la empresa. Ha habido proyectos en los que he participado y se ha usado herramientas como esta donde tiene que ingresar el proveedor su incidencia, donde tiene que ingresar la persona de desarrollo, donde ingresa su incidencia la persona de tecnología, etc., etc., etc., ¿no? eh, Las pruebas de simulaciones son valiosas. ¿Cuántas veces yo voy a simular esta migración y puesta en producción para ver cómo nos va el soporte de proveedores y funcionales? el cual tienen que trabajar en un mismo espacio físico para hacer fluir el proyecto, ¿no? Y las reuniones de directorio, que bueno, debido a la criticidad del proyecto, pues en las reuniones de, en reuniones de directorio se presentan netamente estos criterios que mostré para ver cómo vamos, ¿no? Vamos eh, hacia adelante, seguimos, paramos, ¿qué más recursos podemos ingresar? Y como plan de trabajo, pues eh, hay algunos frentes obligatorios que, que sí considero que se deben tener, como son ambientes separados de prueba, ¿no? Quiere decir un servidor de aplicaciones, una base de datos, eh, como desarrollo eh, para ver toda la reportería de interfaces, un ambiente de homologación, donde se hacen adecuación, nuevos requerimientos, las adecuaciones al, al nuevo software, un ambiente de pruebas, un ambiente de preproducción, ¿no? Y esta es una visión genérica, no es el detalle, bueno, porque no es el motivo de la... De, de la presentación hoy pero esperamos eh, más adelante poder tener algo más más eh, explícito y las cifras de control no eh, estas cifras de control no son más que cantidades esa es la visión para una migración eh, el punto de partida es en base a cantidades de eh, llevadas de un lugar a otro no cuántas de contabilidad tuve en el sistema anterior cuántos tengo en las nuevas cuántos de cantidad de personas tenía en el correo anterior y cuántos voy a tener en el migrado y sucesivamente para pasivos de activos. En pasivos pues están cuentas de ahorro, DPFs, de en personas tenemos a una persona natural, jurídica. En activos tenemos créditos, en líneas de créditos, bueno y en contabilidad los diferentes rubros contables sobre los cuales descansa un, una, una entidad bancaria. Eh, como migración, propiamente dicha, este, este es el plan de migración. De las cosas que yo les comentaba anteriormente, estas son, este, es, este es el ruma genérico. ¿no? Necesitamos una lista de chequeo técnico, un plan de actividades a lo largo de, de, de todo el proyecto, qué le toca hacer a cada área, un plan de acción, que es eh, qué vamos a hacer, si sucede eh, esto, cuál es mi backup, y si hay problemas, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Un plan de acción, un plan del personal a cargo. Cada persona que esté en el proyecto a la vez tiene que tener un backup eh, como respaldo para, para no dejar descoberturado el avance del proyecto. Y bueno, los indicadores de migración que en cada simulación nos dan eh, la pauta para, para poder continuar. Estos eh, eh, son unos hitos del proyecto ejecutados en, en unas fechas en base a un ejercicio que. que del cual participé, donde podríamos ver, ¿no? La migración no es solo un viernes cierra la empresa eh, con un core anterior y el día lunes aparece con un core nuevo, ¿no? Hay una serie de trabajos e hitos que van dando la pauta para el avance, y pues esta es una visión genérica de, de un ejemplito que les, que les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, es, este es el plan de actividades, ¿no? A gran, a gran escala. Y, pues, aquí está el, el ejemplo de, del cual les quería comentar, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, eh, ¿con qué iniciamos? Con el cierre de oficinas, un cuadro efectivo, un cierre de caja, un cierre de bóveda, hay unos horarios que se deben tener en cuenta, y otro proceso, eh, en algún momento les indiqué de que la empresa un viernes va a cerrar con un CORE anterior, pero para cerrar ese core, como va a ser la última vez del cierre de ese core y, y con esa tecnología, hay unas pautas que se deben hacer. Entonces desde ahí inicia el planeamiento, ¿no? Como pueden mostrar acá, eh, estos son los grandes procesos que, que se pueden realizar y eh, al terminar el proceso eh, contable del core anterior se inicia también el proceso de migración, ¿no? Este es un claro ejemplo con el uso de, del... del bancario Covid y como ven, pues ninguno de estos procesos tendría vida si es que no hay personas soportando todo ello, ¿no? Existe un jefe de infraestructura, operadores, un jefe de migración, el proveedor y pues todo todo el recurso que se que se dispuso detrás de todo el proyecto, ¿no? Y bueno, acá tenemos otras actividades. El día uno, el día dos, en el día uno siguen las actividades con moras, ¿no? Debajo de, de estas horas, pues están eh, el personal, está un despliegue en cuanto a, a quién lo relevan. Eh, se dan en estas actividades, por ejemplo, personal que tiene que estar 24 horas, ¿no? Entonces, tienen que haber pautas marcadas y, y, y sirenas, por ejemplo, que he visto en algunos lados, que se tocan para alertar que entre el siguiente turno y, y, y descansar el personal, comida, este Es todo un despliegue, ¿no? Y estos son los grandes procesos. Que, que van marcando las pautas de avance, como lo pueden ver, pues y al final la generación de un informe eh, total, eh, el cual pues eh, nos da el estatus para la apertura del, del, del, del core eh, nuevo que tenemos. Con esto lo que les quiero comentar, eh, básicamente que la idea de una migración o el concepto de una migración es llevar de un core anterior a un core nuevo. Y en ese proceso de migración, ¿cuáles son las actividades que, que están inmersas para poder lograr ese objetivo? ¿No? Definitivamente, pues, el, el CORE que elija la entidad bancaria va a depender de un análisis previo eh, como proyecto. Y bueno, de ahí en adelante, pues, son las personas las que llevan a cargo todo, todo el objetivo. Bueno, eso ha sido todo. Espero, he corrido con, con algunas cosas. Espero que haya sido totalmente claro y no sé...